Así se edita con macro. Chicos, y es que quiero decirles una cosa... En el anterior vídeo puse un código de 10 euros para pagos de Fortnite Pero es que lo puse tan tan pequeñito que nadie lo consiguió ver Así que hoy en este vídeo voy a poner el mismo código más grande, ¿vale? Pero muchísimo más grande para que lo podáis ver Y la primera persona que lo ve y lo canje se quedan 1000 pavos En el próximo vídeo voy a sortear otros 1000 pavos, ¿vale? Pero voy a partir... De cada 100 suscriptores voy a sortear 1000 pavos, hasta que yo avise, hasta que me quede pobre porque la monetización de YouTube no da para más Pero todo lo que gane yo con YouTube lo voy a sortear en pavos, así que ya sabéis gente, suscríbanse, dale a la campanita para ser el que primero se lleve el código y puedas disfrutarlo ¿Qué pasa gente? Hoy os voy a enseñar un trucazo, no solo uno sino incluso 5 trucos para quitar, para poner, perdón, el macro... En Playstation, Xbox, Nintendo Switch o Mando para PC, da igual la plataforma Os voy a enseñar dos trucos para todas las plataformas Un truco solo para Playstation y uno solo para PC Los de PC sinceramente tienen más ventaja que nosotros, eso todos lo sabemos Y incluso el truco del, del macro lo utilizan mejor en los de PC, ¿vale? Los de PC tienen como un truco mejor para lo del macro, para el tema de delay eh... Uy, madre mía, esto estaba editado para el tema de delay, gente, los de PC lo tienen más fácil de quitar Pero, eh, como iba diciendo, eh, os voy a enseñar los truquitos, ¿vale? Y ahora mismo estoy sin macro, ¿vale? Ahora mismo estoy sin macro, veis que me trabo de vez en cuando a una puerta eh, Voy a intentar hacer el doble edit hoy porque estoy fatal, también. Bueno, el doble edit, como que veis, me trabo Ya veréis la diferencia cuando me ponga el macro Que si la hay, madre mía, la vais a notar muchísimo Mirad, aquí hay macro Esto es sin macro, ¿vale? Perdón esto es sin macro, y si sí se nota porque me trago muchísimas veces Es que soy malísimo, aparte de que soy muy malo, gente, o sea, no se fíen de mí tampoco eh, No se fíen de mi jugabilidad porque soy malísimo Soy bueno para dar consejos, pero no para jugar bien Pero bueno, no lo digo yo, solo lo dicen los jugadores profesionales de Playstation Tanto de equipos como Nintendo Switch Todo el mundo lo dice, que los macros son muchísimo mejores Lo están empezando a utilizar todos los profesionales, gente Y vamos a, a ver ahora con macros, ¿vale? vale es muy fácil, el truco número 1 y 2 son para todas las plataformas y lo voy a enseñar ya Tenés que ir a configuración de mando y aquí una flecha que no utilicemos para nada Como en mi caso es la flecha de derecha Vamos a poner cambiar de modo y editar, ¿vale? Así, ¿veis? ¿Veis que hay un input delay ahí? Que trata lo suyo, ¿no? Pues yo, como tengo también el panel táctil para editar, es instantáneo, ¿vale? Es muy instantáneo todo, mirar o sea, es demasiado rápido, gente, mirar lo puedo hacer muy rápido, ¿vale? Y se nota bastante la diferencia, gente Y encima el input delay también Voy a bajar un poco para hacer las doble ed ediciones, Para que veáis que sí se nota bastante Antes me trababa eh, Vamos a ver si ahora me trabo eh, Prácticamente no me trabo O sea, incluso me da tiempo de hacerle otra cosa Es impresionante eh, Bueno, ahí me trabo yo Eso ha sido error mío, ¿vale? vale o sea, joder, ¿qué me pasa hoy? Estoy fatal, estoy muy frío, ni siquiera he calentado, ¿vale? Vale, ¿veis que se nota muchísimo? <ríe> <Me tra> <ríe> soy un café de mierda, he dicho eso y me he trabado, pero. No, gente, en serio, se nota muchísimo. Eh, voy a enseñarlos. Eh, les voy a enseñar, perdón, unos clips, ¿vale? De gente que utiliza, como yo, macros. Y que son mejores que yo, un cacho, porque yo soy muy malo, gente. Soy de PlayStation, aparte de eso que soy malísimo. Pero. Eh, voy a intentar hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Eh, lo mío es... <ríe> lo mío es la sensibilidad. Lo mío no es lo de construir ni nada de esto, ¿eh? Lo mío es el aim. Yo de construir no tengo mucho. Pero eso sí, decidme si tengo aim o no. Y ahí lo digo yo, que sí, sí si tengo aim. Y no fallo ni una bala, así que por eso, gente, os recomiendo que se suscriban a mi canal porque subo unas sensibilidades buenísimas. Aparte de mis sensibilidades, subo también la de scopes, la de Wolfis. La de se subo muchísimas sensibilidades, vale, muy buenas Que os va a hacer no falla ni una bala De verdad, que promete bastante mi canal sobre la sensibilidad Pero bueno, eh, como iba diciendo, madre mía, qué mal estoy hoy Lo siento mucho, de verdad estoy dando pena Pero bueno, gente, eh, en serio, si no me creen que no quita el, el delay ¿Vale? Probadlo ustedes en creativo Se ponen a construir ustedes y prueben la diferencia Que sí se nota muchísimo y bien, gente, este truco sirve para cuando estemos en un final de punto, cuando estemos ahí todos apretados en un cubo y alguien salta en una lanzadera, por ejemplo. En vez de poner editar, vamos a poner eh, saltar, a ver si agacharse, perdón. ¿Dónde está agacharse? ¿Dónde está agacharse? Aquí. Agacharse. Y veis que tenemos ahora dos botones para agacharse. El, la flecha derecha y el R. Mirad, gente, o sea, esto es agacharse normal, ¿vale? Esto es lo máximo... De rápido que se puede agacharse normal, mirad ¿Pero qué pasa si si ponemos esto? Es que mirad, mirad la diferencia, ¿vale? ¿Esto es normal? Espérate Ahora no lo estoy haciendo bien What the fuck Claro, es que tengo un problema Tengo un problema y es que no me acordaba de... Que era la flecha de derecha, no la izquierda Estaba apretando la izquierda, perdona, antes mirar Mirad, mirad, la diferencia, o sea... Esto es normal Y, este? ¿Y esto es eh, Con el truquito, o sea, de verdad Que chetadas esta o sea No, quita O sea, quita el bloom totalmente, ¿vale? Esto es normal Es que mirar esto, chavales Es que es increíble El trucazo, es que mirad eso es... ¿Veis lo del matro? Lo que os digo el problema es que si tuviéramos palancas, esto se vería súper bien, o sea, nos iría súper bien porque tendríamos palancas para configurarlo. Pero claro, como no tenemos tantos botones como los de PC, eh, como los de teclado ratón, por ejemplo, no tenemos tantos trucos. Pero creo que los de teclado tienen como un macro, pero bastante diferente al nuestro. Así que no sé si quitar el colocar marcador para ponerlo de la de ediciones, la verdad. No tengo mucha idea ver, de si ponerlo o no. Pero bueno, oye, estoy fatal, eh, de verdad Y yo, que, que no, que no sé jugar Es que no hago directo por esto, porque me siento más mal Últimamente Pero mirad, es que Es que es alucinante el trucazo, es que haces o sea, así, deleteas a uno de una manera Impresionante, pero bueno, gente Ahora sí que sí, vamos al tercer truco Que solo es para Playstation, ¿vale? Chicos, está en accesibilidad ¿Vale? Está en accesibilidad ¿Y dónde pone? Lo tengo, acabo de ver hace un momento Aquí, asignaciones de botones, ¿vale? Está bien escondido, ¿eh? Asignaciones de botones Asignar Asignar de botones personalizadas Y hasta ¿veis? Aquí tenemos un macro Que cuando apretemos un botón Apretaríamos otro, ¿vale? Esto con palancas estaría súper, súper bien Pero eh, No os lo aconsejo hacer, ¿vale? No se los aconsejo hacer pero sí os voy a aconsejar una cosita y es bastante importante para lo de Playstation. Y es lo siguiente. Vamos a dispositivos, mandos. Y aquí, cuando nosotros tenemos enchufado el mando a la Playstation para cargar el mando. Os va a poner esto. Usar cable USB. ¿Vale? Pero no. Usen Bluetooth. 100% Bluetooth. Va a ir muchísimo mejor, más fluido y todo. Usen Bluetooth Mucha gente dice que el, el cable es mejor Pero en el en, Xbox si en PC Obviamente en PC tienes que us, usar cable, ¿no? Pero en PlayStation va mejor el Bluetooth, ¿vale? Os lo digo de verdad Que va muchísimo mejor el Bluetooth Y bueno, ahora mismo creo que me he quitado todo el macros es que, es que me gusta hacer esto, tío No sé porque qué, mira, va muy... Va muy rápido, tío Bueno, gente Y el tercer truco que es para solo PC Lo siento mucho a todos los demás que odio a la gente de PC. Lo siento mucho. Odio a la gente de PC porque lo tengo mucha envidia. Pero... Eh, joder, macho. Eh, a ver. Voy a ver si se nota. Joder, que si se nota el macro. Voy a ponerme el macro, gente. Me voy a poner el macro. Es ¿sí? que... El siguiente truco para los de PC es que aquí abajo os sale que si nosotros somos de PlayStation o de Xbox. Si utilizamos un mando de PlayStation o Xbox. Utilicen el Xbox sí o sí, ¿vale? Da igual que tengáis un mando de PlayStation. Porque... Es un tipo de bug o un error de Fortnite, no sé lo que es. Que tiene más delay el mando de PlayStation, ¿vale? La PlayStation tiene más delay y tiene como más retraso al editar, al confirmar y todo. Y es un coñazo, de verdad, es un coñazo eh, tener tanto delay con el mando de PlayStation. Así que pónganse la configuración de Xbox, aunque seáis de mando, ¿vale? De Play. Así que ya sabéis, chicos. Eh, los de PlayStation... Somos unos mierdas ahora mismo. <ríe> voy a ser sincero. Ahora mismo, Razor X es el única, la única persona que, entre comillas, porque tampoco me parece otra cosa de otro mundo, que sea de PlayStation y que sea bueno. Pero aún así, os voy a decir una cosa: dejarme en la caja de comentarios, gente, nombres de pro players de mando, ¿vale? Y si son de PlayStation, muchísimo mejor para traeros la configuración, su sensibilidad y cómo juega él, su estilo de juego. En un vídeo, así que ya sabéis gente, decídmelo en los comentarios cualquier cosa Y me voy a activar ya, antes de que se me olvide me Voy a poner el, el botón de editar Para ir mucho más fluido ¿Veis la, ¿Veis la diferencia? Es que es brutal la diferencia Ahora en serio, eh, cada 100 subs vamos a estar Ay, de verdad que me pasa Cada 100 subs gente, vamos a estar eh, regalando pavos, vale eh, cada 100 subs hasta que yo lo diga Vale, hasta que me quede pobre Porque la monetización de YouTube no da para más Todo lo que he ganado en YouTube lo voy a gastar en pavos Para ustedes Así que lo único que tenéis que hacer es suscribirse Dar a un botón y ya está, gente Solo dar un botón No es nada más O sea, no es tan difícil dar un botón Que es gratis y yo le doy dinero de verdad Así que, eh, ya sabéis, gente ¡Dale a me gusta, carajo! ¡Dale a me gusta, gente! ¡Madre mía! ¡Qué otaku!